Hoy es el día, finalmente ya sé lo que pasará. Se llama desahucio y nos van a echar de casa por culpa de algo llamado hipoteca, una bruja o algo peor que es amiga de los del banco. Todos tenemos miedo, mis padres miran a su alrededor. Creo que intentan despedirse de la casa, una casa llena de momentos felices, llena de recuerdos. Miramos por la ventana para ver cómo se acercan los encargados de echarnos, los policías, los del banco y el cerrajero pero, de repente, pasa algo que no nos esperábamos. Delante de nuestra puerta están los del quinto, que también han traído a los del segundo, y María, la del tercero, con sus cuatro primos. Poco a poco van llegando mis amigos del colegio, con sus padres y hermanos. La profesora ha llegado junto al director del colegio y los demás tutores. Incluso está el panadero, que va repartiendo galletas a los niños. Mis padres lloran, pero esta vez creo que es de la emoción. Salimos al Porche a saludar a todo el mundo. Ellos no paran de abrazarnos y darnos ánimos. Hola, soy y la historia que os explicar no es nueva para ninguno. Este es un conto que he escrito desde la visión de una nena de 7 años y está basada en la vivencia de las 500.000 familias desnonadas desde el año 2008. Amb el con quan perdem la por, he volgut plasmar un valors como el suport, la solidaridad, la empatía y la valentía de aquellos y aquellas que lluiten per una vida digna. Volem que esta historia arribi a todas las casas, a todos los barrios, a todas las familias, a todos los ataneos. Y son els dibuixos dibujos, en Joan Turú se convierte en una ina movilizadora para conciencia desde los més petits fins los més grandes y que la gente comience a lluitar pels sus derechos. Si tú también piensas que es importante perder la PO, si tú también crees que esta historia puede ayudar a cambiar las cosas, ayúdanos a hacer lo posible. Ayúdanos a conseguirlo.